GIA, ah, Rutherfly, EMINENCIA, sí, bí, Vive sin dependerle, ama sin poseerle Deja de pensar lo que puede pasar en la vida Se pierde por miedo que por intentar Vive sin dependerle, ama sin poseerle Deja de pensar lo que puede pasar en la vida Se pierde por miedo que del amor es algo complicado Bailemos con mirada mientras se pueda Que la noche corta y dejar esto sin hablar No quisiera, el momento ha llegado Me habló la vida, tienes el camino al frente y está la partida para comenzar Escalar la montaña en la jungla de cemento Debo poner en práctica eso de amar Sin poseer, trata lo posible de no aferrarte a nada Todo es pasajero, proceso de enseñanza En que la vida te muestra los elementos para poder crecer, evolución mental, liberarse de las ataduras, hora de comenzar a sanar. No tenga miedo a intentarlo, al final el camino vas a disfrutarlo, pero. Ya está claro, nada de rendirse Si antes ya lo hiciste, comprende Cortar con lo que siente Le quita valor a lo que pretende Mira hacia adentro, abre ya tu mente No temas enfrentar, el error te hace más fuerte Me que venceré por mis seres huellas En esta tierra dejaré Lo negativo, no me puede ganar El miedo la inseguridad Mis ganas son más fuertes De chufar, salir pa' delante Sin dependerles en esta vida cada que sabe cada quien entiende cómo se desenvuelve Heart Harold de Fry, eminencia Deja de pensar lo que puede pasar En la vida se pierde por miedo Que por intentar enfócate en el momento Lo que estás viviendo cada día aprendiendo Escribiendo, encendiendo el sentimiento Rompiendo barreras del destino Lo más Desapareciendo, préstale mucha atención Pues la vida te lo enseña todo Y si no lo entiende, te la repetirá con más fuerza Vive sin dependerle, ama sin poseerle Deja de pensar lo que puede pasar En la vida se pierde por miedo, que por intentar Ha, ha yeah. the fly. Eminencia, del Vallerba